Vamos a ver solamente el capítulo 17, que tiene que ver con la apertura de los mercados de bienes y los mercados financieros. Entonces, como para iniciar, en el capítulo de Blanchard se habla sobre eh, la importancia que tiene el análisis de una economía abierta en el análisis económico. ¿Por qué? Porque las economías en el mundo. Están interrelacionadas y es claro que cualquier suceso que suceda en alguna de ellas va a afectar a las demás. En los capítulos anteriores, cuando analizamos la economía cerrada, tanto en el corto plazo como en el medio plazo, habíamos analizado una economía donde no había relaciones comerciales ni financieras con el resto del mundo. ¿Por qué se hace así? Bueno, para comprender un poco cuáles son las relaciones entre las principales variables macroeconómicas a lo interno, para una vez que nosotros ya sabemos cuál es ese funcionamiento, ese vínculo, bueno, ahora vamos a incorporar el mercado internacional para ver cómo afecta lo que sucede en otras economías a nuestra economía. Entonces, el capítulo comienza hablando sobre o repitiendo uno de los primeros eh, gráficos que se presentaron en los primeros artículos del libro que tiene que ver con la crisis financiera internacional y principalmente eh, por la estrecha relación que hay eh, economías, eh, entre las diferentes economías del mundo. Por ejemplo, en el gráfico que habíamos visto, donde las economías avanzadas habían sufrido una crisis, principalmente en aquel momento, bueno, Estados Unidos, y eso se trajo al resto del mundo también a una crisis, ¿verdad? O incluso, o si, si bien algunas economías no, no sufrieron crisis, ¿verdad? No tuvieron decrecimiento económico, sí tuvieron una desaceleración muy importante de su nivel de actividad, y bueno, eso eh, afectó a las economías a lo interno. Y entonces, ¿esto por qué? Bueno, porque las economías están estrechamente relacionadas y entonces eh, se dan diferentes efectos. Eh, dentro de los tres temas principales que se analizan en este capítulo es la, la apertura de los mercados de bienes, la apertura de los mercados financieros y la apertura del mercado de factores. Sin embargo, en este capítulo, la apertura del mercado de factores todavía no se va a analizar y se va a concentrar en estos dos primeros, que es la apertura del mercado de bienes y la apertura del mercado financiero. ¿Qué es la apertura del mercado de bienes? Bueno, las personas pueden elegir si consumir bienes que se producen internamente en sus economías o en sus países, o bien consumir bienes extranjeros. Para determinar si una persona, o para que una persona determine si lo que le interesa es consumir bienes interiores, o más bien, prefiere bienes extranjeros, bueno, una variable determinante va a ser el tipo de cambio, pero no cualquier tipo de cambio. Vamos a ver la diferencia entre el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. Entonces, en este sentido, el tipo de cambio real va a ser eh, definido como el precio relativo de los bienes interiores expresado en bienes extranjeros. Y a su vez, también el decidir si consumimos o no bienes extranjeros, dependerá de los aranceles. que son los aranceles? Bueno, los impuestos sobre las importaciones. Y también dependerá de contingentes. Los contingentes son restricciones sobre la cantidad que pueden importarse. Por ejemplo, Costa Rica puede limitar la cantidad de eh, toneladas de arroz que puede importarse por año y eso sería eh, un contingente. Entonces, esas tres variables van a determinar si... Nosotros vamos a decir comprar bienes internos o bienes extranjeros. Y con respecto a la, a la apertura de mercado de bienes, es precisamente lo que permite a las personas elegir entre activos nacionales o activos extranjeros. ¿A qué me refiero? Que podemos nosotros decidir si tuviéramos suficiente cantidad de dinero, si compramos un bono en Costa Rica si compramos un bono en Estados Unidos, en El Salvador, en España, en China, ¿verdad? en cualquier parte del mundo, nosotros si tuviéramos suficiente dinero podemos tomar esa elección y bueno, muchísimas empresas y personas alrededor del mundo lo hacen y para considerar si decide comprar un bono TICO o un bono extranjero, en este caso, bueno, va a, una determinante de esas va a ser el tipo de cambio y otra determinante va a ser el tipo de interés. Obviamente el tipo de interés va a incluir eh, la prima de riesgo que va a tener los diferentes países. Entonces, estas dos eh, aperturas, tanto el mercado de bienes como el mercado financiero, van a ser los que van a determinar eh, o, van, o van a afectar directamente los, la IS y la LM que habíamos visto en las clases anteriores. Ahora bien, eh, con respecto al apartado 17.1, la apertura de los mercados de bienes, dice que la economía de Estados Unidos se abre cada vez más con el paso del tiempo, que significa que conforme han pasado los años, y lo vemos ahí en el gráfico, desde 1960 al 2014, que es el último dato disponible en el libro de Blanchard, las importaciones han crecido, eh, a un mayor ritmo que las exportaciones. Vamos a ver, el comercio ha crecido porque tanto exportaciones como importaciones crecen, pero las importaciones han crecido más y esto ha generado que la brecha comercial se haya acrecentado, es decir, que el déficit comercial cada vez eh, sea, sea mayor. O sea, en este caso lo que se habla es que pues, eh, Estados Unidos comercia tres veces más con respecto a su PIB de lo que, hacía, lo que lo hacía hace 50 años. Es significante, representaba el comercio exterior, exportaciones e importaciones cerca del 5% y ahora representan cerca del 15%. Y entonces esto hace que eh, digamos, la apertura comercial cada vez sea mayor. En el 2014 las exportaciones representaron un 13,5% del PIB y las importaciones de Estados Unidos un 16,5% del PIB. Obviamente la diferencia entre estos va a ser el déficit comercial. Los bienes, eh, También se habla que los bienes comerciales en Estados Unidos representan alrededor del 60% del PIB. A esto de bienes comerciales podríamos llamarle también los bienes transables, que son... En Costa Rica tenemos incluso índices de precio de bienes transables y bienes no transables. En este caso, los transables son los que se comercian a nivel internacional y los no transables son los que se consumen solo a lo interno de la economía. Entonces, lo que dice aquí es que bueno, casi el 60% del PIB corresponde a bienes, al comercio de bienes eh, que son eh, transables. Aquí les agregué unos datos para Costa Rica, la cual es el comportamiento de las exportaciones y las importaciones desde el año 1991 hasta el 2017. Entonces, en este caso, eh, incluso el, se, se incorpora el dato de 2018, eh, considerando la expectativa de crecimiento que tiene el Banco Central para este año. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Tanto las exportaciones como las importaciones después de la crisis del 2009 han venido perdiendo peso con respecto al Producto Interno Bruto. Entonces, pues eso es una de las consecuencias que tuvimos nosotros después de la crisis. Y si ven, el porcentaje que representan es mucho más alto que el de Estados Unidos. ¿Verdad? En Estados Unidos vemos que está cerca del 13 o el 15 y en el caso de Costa Rica está en el 33 por es algo curioso que tenemos aquí? Bueno, en el caso de las importaciones representan un 33,4% y las exportaciones representan un 33,6%. Ahora, es importante aquí, si ustedes han escuchado hablar de que la economía de Costa Rica se está volviendo cada vez una economía más de servicios, bueno, una parte de eso se puede explicar en estos gráficos. Por ejemplo, en este gráfico de superior de la derecha vemos las importaciones de bienes y servicios con respecto al Producto Interno Bruto desagregada en importaciones de bienes y importaciones de servicios. En el caso de las importaciones de servicios se ha mantenido eh, bastante estable y en el caso de las importaciones de bienes han tendido a bajar después de la crisis ligeramente. En el gráfico de abajo, de, a la izquierda, vemos las exportaciones de bienes y servicios en el caso de las exportaciones de bienes vemos que viene una tendencia más bien hacia la baja y compensándose por un incremento de las exportaciones de servicios de Costa Rica y entonces en ese caso es lo que nosotros vemos que cada vez estamos produciendo más servicios y exportando más servicios y va ganando una importancia eh, mucho más amplia para Costa Rica estos datos son tomados de la balanza de pagos. Si ustedes ven aquí, tanto las importaciones como las exportaciones están valoradas a precios FOB. Si ustedes se meten a la página del Banco Central y busquen solamente eh, exportaciones, por pues lo general lo van a eh, encontrar a precios FOB y las importaciones a precios IF. Solo en la balanza de pagos ya están las dos igualadas a precios FOB y es como deberíamos de compararlas. Y bueno, ¿cuál es la consecuencia? Si lo vemos aquí, el gráfico de abajo, lo que representa es el déficit o superávit comercial. En este caso, si vemos desde el 91, solo en el 2001 hubo un pequeño superávit y actualmente tenemos un pequeño superávit comercial. Y ese superávit se debe principalmente a que las importaciones han caído más que las exportaciones y además que las exportaciones de servicios han venido ganando mucho peso en, con respecto al Producto Interno Bruto. Entonces, esto nos da cuenta nosotros también del grado de apertura comercial. Si nosotros comparamos el, el tema de las exportaciones con respecto al Producto Interno Bruto, cerca de un tercio de la economía, podríamos estar hablando que corresponde a eh, producción externa ¿verdad? y eh, también a exportaciones. En este cuadrito lo que se muestra es las diferencias o los diferentes pesos que tienen las exportaciones dentro de la economía. Entonces vimos que en Costa Rica representa el 33,6%, en Estados Unidos representa apenas el 13,5%, en Japón el 17%, en Reino Unido el 28%, y bueno, ahí incluso Países Bajos representa el 82%, y, eh, y digamos los, los diferentes... Eh, eh, países tienen diferentes grados de apertura. ¿De qué dependen sus grados de apertura? Bueno, de la geografía y del tamaño también de su economía, de qué tan cerca y, y qué tanta apertura comercial tienen con las diferentes economías alrededor del mundo, tiene mucho que ver con eh, el tema de la geografía y el tamaño de su economía. Por lo general las economías más pequeñas tienen... Eh, un mayor componente de, eh, eh, comercial dentro de su producto interno bruto. Ahora, para, nosotros habíamos visto que los consumidores podían elegir entre ahorrar o consumir. En este capítulo lo que se agrega es una nueva elección que van a tener que hacer los consumidores, es decir, van a tener que ahorrar, eh, van a tener que decidir si su renta la dedican a ahorro, la dedican a consumo, pero del consumo van a tener que decidir si consumen bienes nacionales o si consumen bienes extranjeros. Y esta decisión va a afectar directamente a la producción interior. ¿Qué pasa? Si los consumidores van a decidir consumir bienes nacionales, eso significa que va a aumentar la demanda de bienes nacionales que significa que va a aumentar la producción de bienes nacionales, va a aumentar empleo, va a aumentar renta, vuelve a aumentar consumo, vuelve a aumentar inversión, etc. Entonces, el decidir consumir bienes nacionales va a ser un incentivo para que la economía crezca. Sin embargo, si la gente decide consumir bienes extranjeros, más bien ocurre lo contrario incluso puede empezar a sustituirse producción interna por externa, empezamos a comprar los productos de afuera y dejamos de producir. Y ese dejar de producir significa menos producción, ¿verdad? Obviamente menos empleo, menos rentas. Entonces es importante tener un balance entre esos bienes nacionales y esos bienes extranjeros dentro de la economía y principalmente ¿verdad? la demanda de bienes nacionales es la que incentiva el desarrollo de la economía. Sin embargo, también uno podría pensar, bueno, aquí estamos hablando de los consumidores, por ejemplo, de Costa Rica. Bueno, tenemos consumidores extranjeros que si deciden comprar nuestros bienes nacionales, obviamente también va a aumentar la demanda, va a aumentar la producción y va a aumentar el PIB de Costa Rica, ¿verdad? porque aumentarían las exportaciones. Entonces, viéndolo desde, desde el mercado interno, lo preferible es que consumamos los bienes nacionales para aumentar y dinamizar la economía y desde el mercado externo, bueno, que nos compren los productos. Ahora, la relación entre los precios de estos bienes nacionales o bienes interiores y la de los bienes extranjeros va a ser fundamental para decidir cuáles vamos a consumir. Y a esto es lo que se le denomina el tipo de cambio real, es decir, cuántos bienes exteriores puedo comprar con mis bienes interiores. Y eso, entonces, vamos a ver cómo se determina el tipo de cambio real en este capítulo. Sin embargo, para empezar, tenemos que conocer cómo se determina el tipo de cambio nominal y después cómo pasamos el tipo de cambio nominal a un tipo de cambio real. Entonces... El tipo de cambio nominal va a ser, o, o lo podemos expresar de dos formas, esto es, es muy importante que ustedes lo consideren, porque depende de cuál forma de establecer el tipo de cambio yo voy a utilizar, eso va a implicar en cómo yo analizo, por ejemplo, una apreciación o una depreciación de eh, la moneda nacional. Entonces, vamos a ver, la primera opción es establecer el precio de la moneda nacional expresado en la moneda extranjera. En este caso supongamos que es Estados Unidos y Reino Unido, siendo Estados Unidos la economía nacional y Reino Unido sería la, eh, la, la economía extranjera. En este caso lo que vamos a establecer es el tipo de cambio nominal que sería el precio de un dólar, un dólar sería la economía nacional en, expresada en libras. Entonces, en lo, en lo que se menciona ahí, octubre del 2015, un dólar yo lo podía intercambiar por 0,65 libras. Y esta es la forma de cómo voy a medir el precio de esta moneda nacional expresada en moneda extranjera. ¿Cómo haríamos en Costa Rica? En Costa Rica lo que haríamos es, el precio de la moneda nacional sería el colón. Entonces, un colón equivale a 0,0016 dólares, ¿verdad? Que por lo general ustedes ven que esto nosotros no lo usamos, nosotros usamos este de abajo. Un dólar equivale a 615 colones. Entonces, esto va a definir, o es muy importante que lo veamos. Porque esta forma de arriba es la que se va a usar en el libro cuando nosotros vamos a hablar o cuando vamos a ver estos modelos. Establecer un colón con respecto, o sea, cuántos dólares me dan a mí a cambio de mi colón y no cuántos colones me dan a mí a cambio de dólar. En el segundo, la segunda forma de establecer el tipo de cambio nominal es el precio de la moneda extranjera expresado en la moneda nacional, entonces es darle vuelta, por una libra, una libra esterlina, ¿verdad? en este caso del Reino Unido, se obtienen 1,55 dólares. Y este tipo de cambio y este tipo de cambio de arriba es exactamente lo mismo, nada más que está expresado al revés, si ustedes lo ven aquí, por un dólar me dan 0,65 libras, pero por una libra me dan 1,55 dólares. Esta expresión de abajo, recuerden que lo que estamos hablando aquí es, la moneda nacional es el dólar. Vean que aquí tenemos la moneda nacional, los colones, la moneda extranjera en este caso son los dólares y la moneda extranjera en este caso son las libras. Entonces por una libra obtengo 1,55 dólares. Entonces, esto es importante, como mencionaba, que lo tengan... Eh, bien presente, ¿cómo calculo este? 0,0016, nada más divido 1 entre 615, y eso me va a dar 0,0016, entonces por un colón me dan 0,0016 dólares. Nosotros no usamos este porque como ustedes ven no vamos a usar un montón de decimales, por lo general nosotros decimos por cuánto o, o cuántos colones tengo que entregar para comprar un dólar. Entonces, ¿qué es lo que se menciona? Que en los ejercicios de este capítulo se va a usar el precio de la moneda nacional expresado en la moneda extranjera, es decir, el, la opción 1 que vimos anteriormente. Un dólar que es la moneda nacional expresado en moneda extranjera sería 0,65 libras. Y esto va, a ser, esto va a establecerse con una E mayúscula que sería el tipo de cambio nominal. Ahora bien, nosotros tenemos que hay que hacer la diferencia, Me parece que en alguna clase se los había mencionado, cuando nosotros hablamos de una depreciación o una devaluación o cuando hablamos de una revaluación o una apreciación y esto es la única diferencia es eh, el esquema cambiario bajo el que yo estoy haciendo el análisis. Cuando nosotros tenemos un tipo de cambio fijo, ¿qué significa? Que el Banco Central establece cuál es el tipo de cambio que va a regir para X o Y día. No va a estar determinado por oferta y demanda, sino por el tipo de cambio que establece el Banco Central. El Banco Central puede devaluar ese tipo de cambio. ¿Qué significa? Que va, eh, en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Va a eh, aumentar el tipo de cambio o que lo va a revaluar entonces y el tipo de cambio nominal, sin embargo esto se utilizaba cuando teníamos un esquema cambiario de mini devaluaciones de que era un esquema de tipo de cambio fijo, ahora tenemos el de bandas, eh, perdón el de el tipo de cambio eh, flexible y eh, flotación administrada es lo que se le llama y entonces nosotros utilizamos estos dos, dos términos en el caso de Costa Rica cuando hay una, una depreciación significa que el valor de la moneda nacional cae, eso significa que eh, vamos a tener que dar más colones a cambio de un dólar. Y en el caso de una apreciación es cuando el valor de la moneda nacional gana valor y cuando gana valor es cuando damos menos colones a cambio de un dólar. Y entonces, estos términos son los correctos que nosotros deberíamos utilizar cuando analizamos tipo de cambios. Ahora, recordemos que nosotros no utilizamos un colón es igual a 0,0016 dólares. Pero, en el ejemplo, en este, supongamos que lo que vamos a analizar es un colón es igual a 0,0016 dólares, igual que un dólar es igual a 0,65 libras, o sea, mediante este esquema. De esta forma, entonces, una apreciación nominal de la moneda nacional, en este caso, una apreciación del dólar, va a significar un aumento del precio de la moneda nacional expresado en moneda extranjera. En este caso, la apreciación corresponde a una subida del tipo de cambio. ¿Qué significa? Si el tipo de cambio nominal es un dólar igual a 0,65 libras, significa que ahora un dólar equivale a 0,75 libras. Para analizarlo más fácil, ¿qué es una apreciación? Una apreciación es que la moneda nacional gana valor, gana valor frente a otra moneda, en este caso... ¿Cómo gana valor? Bueno, cuando me dan más libras a cambio de mi dólar. Entonces en este caso sería, pasamos de 0.65 a 0.75. Y una depreciación es más bien cuando la moneda nacional pierde valor. En este caso la depreciación del dólar significa que hay una caída en el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque antes yo recibía 0.65 dólares eh, por por mis, por mi dólar y ahora lo que estoy recibiendo es apenas 0,5 libras, entonces esto significa que perdió valor, yo lo puedo intercambiar por menos monedas extranjeras y en este caso es una depreciación, del, eh, una depreciación nominal de la moneda nacional. Si nosotros lo analizáramos al revés, ¿cómo es al revés? como lo vemos en Costa Rica no analizando un colón igual a 0,065 dólares el caso es al revés al revés me refiero que en este caso es una apreciación significa una subida del tipo cambio en el caso de Costa Rica es una apreciación es una caída del tipo de cambio nominal. ¿por qué? en este caso nosotros vamos a ver que nosotros usamos la opción 2 que es expresar nuestra moneda ¿Cuántos colones de nuestra moneda debemos dar a cambio de un dólar? Entonces, en este caso, por ejemplo, que eh, el tipo de cambio se encuentra en 613 colones. Para que se considere una apreciación, significa que hay un, nuestra moneda gana valor. Cuando gana valor es que yo voy a tener que dar menos colones a cambio de un dólar. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, que el tipo de cambio nominal baje desde 613 a 600 colones. Una depreciación, en este caso, en Costa Rica, lo que sería es un aumento del tipo de cambio nominal, que es lo que estamos viviendo hoy, el dólar, el colón. Más bien, es incorrecto que uno diga que el tipo de cambio se depreció. No, lo que tenemos que decir es que la moneda o el colón se depreció. Y una depreciación, que significa? Que pierde valor. Eh, lo que hay que tener claro es el concepto, depreciación es perder valor, apreciación es ganar valor de la moneda nacional. Entonces, cuando la moneda nacional pierde valor, ¿qué significa? Que vamos a tener que dar más colones a cambio de un dólar. En este caso serían de 613 a 620 colones. Entonces, si ustedes lo ven, la forma de analizarlo es, es distinto, pero en este libro nos vamos a concentrar en esta forma de acá. O sea, en Blanchard nos vamos a concentrar en el análisis, como si nosotros estuviéramos diciendo eh, un colón es equivalente a 0,0016 dólares. Y entonces, en eso, una precisión nominal del colón sería un aumento del tipo de cambio nominal, qué sé yo, que pasará del $0,0016 a $0,020 y una depreciación sería de $0,016 a $0,014, eh, da una reducción del tipo de cambio. Entonces es importante que, que entiendan esto, que lo asuman, porque en muchos libros Ustedes van a decir, pero bueno, es que la profe me dijo que una apreciación era que, que, que aumentaba el tipo de cambio y aquí es una reducción, bueno, por lo mismo, porque depende de cómo yo establezco el tipo de cambio, si es colones por dólares, dólares por colones, eso va a hacer la diferencia en cómo yo voy a hacer el análisis. Lo que nunca va a variar es el concepto de apreciación, ¿verdad? Una apreciación en mi moneda gana valor, una depreciación es que mi moneda pierde valor. Y cuando pierde valor, significa que para poder comprar una moneda extranjera yo voy a tener que dar más de mis monedas. Y entonces en ese caso, eh, se daría una depreciación del colón. Pero esto es para que lo tengan ustedes ahí presentes, pero cuando tengan que hacer cualquier tipo de análisis. Ahora concentrémonos en el tipo de cambio de la opción 1, que es la moneda nacional, un colón, igual a 0,0016 dólares, eh, dólar, sí, o un dólar eh, es igual a 0,65 libras. Ahora bien, en, el graf, en, el, en este el libro se presenta un gráfico sobre la evolución del mm, tipo de cambio Nominal entre el dólar y la libra esterlina, entonces ustedes ven aquí un aumento del tipo de cambio nominal, que significa una apreciación de la moneda nacional, analizándolo, ¿verdad?, de un dólar igual a 0,65 libras. Si lo hubiéramos analizado al revés, entonces iría más bien la línea hacia abajo, ¿verdad?, o más bien el tipo de cambio tendría una tendencia hacia abajo. Si hubiéramos analizado una libra equivalente a eh, 1,55 dólares. Entonces, en este caso, analizándolo, se da un aumento del tipo de cambio nominal y una apreciación de la moneda nacional. ¿Qué significa esto? Un aumento del precio de la moneda nacional expresado en una moneda extranjera. Una apreciación, en este caso, corresponde a una subida del tipo de cambio de, por ejemplo, 0,65 a 0,75. ¿Qué dos hechos interesantes se ven aquí? Bueno, la subida tendencial del tipo de cambio desde 1971, un dólar equivalía a 0,41 libras en el 71 y en el 2015 vale 0,65 libras. O sea, se ha dado una apreciación del dólar frente a la libra durante todo el periodo. Y además se han dado grandes fluctuaciones del tipo de cambio. En la década de 1980 hubo una brusca apreciación en la que el dólar eh, duplicó el valor frente a la libra y le siguió una depreciación casi igual de brusca. En los 2000 también se dio una fuerte eh, depreciación y luego se dio <coughs> una fuerte apreciación cerca del, del comienzo de la crisis. Ahora qué nos interesa a nosotros bueno nos interesa o que nos interesa analizar eh, con respecto al tipo de cambio para decidir si compramos bienes nacionales o bienes extranjeros en este caso lo que interesa eh, o la información que nos suministra el tipo de cambio nominal no eh, no, no va a ser suficiente a qué me refiero por ejemplo eh, Hablemos de, en este caso, los turistas estadounidenses. Estos turistas quisieran o piensan visitar Reino Unido. Si van a ir a Reino Unido, no solo les va a preocupar cuántas libras recibirán a cambio de sus dólares, es decir, los estadounidenses tienen sus dólares, van a ir a Reino Unido o llegan a Reino Unido y le dicen, bueno, por cada dólar yo le voy a dar 0,65 libras. <coughs> Eso es importante para el turista estadounidense, pero no solamente eso, sino también necesita saber cuánto le costarán los bienes en Reino Unido en relación con lo que le cuesta en Estados Unidos. Por ejemplo, cuánto le va a costar eh, un hospedaje en el hotel, cuánto le va a costar un almuerzo, cuánto le va a costar el transporte, cuánto le va a costar, eh, qué sé yo, ir a un médico, etc. ¿Por qué? Porque puede ser que me den un montón, eh, eh, libras pero no me alcancen para nada porque todo sea muy caro en Reino unido y entonces en ese caso no es tan importante saber solamente cuántos libras me van a dar a cambio de mi dólar sino que voy a poder comprar con esos dólares y esto es lo que lleva al cálculo del tipo de cambio real, es decir tener una cesta y digamos, en Estados Unidos, y ver cuánto me cuesta esa misma cesta cuando yo intercambio mis dólares por eh, libras eh, esterlinas para comprarlas o adquirirlas en Reino Unido. Entonces, ¿cómo podemos calcular el tipo de cambio real entre Estados Unidos y Reino Unido? En este caso, sería el precio de bienes estadounidenses expresado en bienes británicos. O sea, lo que nos interesa ver es eh, precio de bienes contra bienes. Ahora, se presenta un caso muy hipotético y sencillo. Por ejemplo, se supone, dice, suponga que en Estados Unidos solo produce un bien, un Cadillac se, se dan de lujo y que en Reino Unido solo produce un bien, que es un jaguar se dan de, de lujo. El tipo de cambio real dice que el precio de los bienes estadounidenses se va a, a expresar en bienes británicos, o sea, el precio del Cadillac expresado en el precio del Jaguar. Entonces debemos expresar ambos bienes en la misma moneda y luego calcular el precio relativo. Entonces el paso 1 por ejemplo, que el Cadillac valga 40 mil dólares, el tipo de cambio nominal que sea un dólar equivalente a 0,65 libras, eso significa que Voy a multiplicar los 40.000 dólares por las 0.65 libras y eso me da 26.000 libras. Ahora bien, yo necesito comparar este Cadillac, lo que me cuesta en Estados Unidos, con respecto a lo que cuesta el jaguar en libras. Entonces el paso 2 va a ser calcular el cociente entre el precio del Cadillac y el precio del de jaguar el precio del jaguar en Reino Unido va a ser de mil libras. Entonces, para poder calcular el tipo de cambio real, lo que haría es tomar mil libras dividido entre las mil libras que vale el jaguar en Reino Unido, y eso me da 0,87. ¿Qué significa? Que el Cadillac, en este caso, sería un 13% más barato que un jaguar en Reino Unido. Esto sería como un, una eh, valoración muy sencilla de cuál es el tipo de cambio real. O sea, digamos en este caso el 0,87. Ahora bien, Estados Unidos y Reino Unido producen muchísimos bienes, o sea, no solo producen carros. Entonces necesitamos calcular un tipo de cambio real que refleje el precio relativo de todos los bienes que se producen en Estados Unidos. Expresado en todos los bienes que se producen en el Reino Unido. Entonces, para ello, lo que se usa es aquel índice de precios que habíamos visto que es el deflactor del PIB, que era el deflactor del PIB, el PIB nominal entre el PIB real por 100, y eso me daba un índice, un índice, de, un índice de precios o un, un índice de deflactor del PIB. Entonces, en este caso, lo que se va a hacer es calcular el precio de los bienes estadounidenses eh, en dólares, que sería C, eh, lo general eh, eh, en los libros lo van a encontrar como un nivel de precios, en este caso estaríamos hablando no de un IPC, sino de un deflator del PIB, el precio de los bienes estadounidenses expresados en libras, que sería el nivel de precios de los productos estadounidenses multiplicado por el tipo de cambio nominal y el precio de los bienes británicos expresados en libras, lo que se va a determinar es eh, con P asterisco, que sería por decirlo así el precio o el nivel de precios extranjero y que también sería el deflator del, del PIB. Ahora bien, tenemos el precio de los bienes estadounidenses expresado en bienes británicos y de esta forma eh, calcularíamos el tipo de cambio real. Es decir, multiplico el tipo de cambio nominal por el nivel de precios interno dividido entre el nivel de precios externo y esto me daría el tipo de cambio real. ¿Qué sería entonces esta fórmula de aquí abajo? Que sería esa misma que estábamos viendo. Tipo de cambio real va a ser igual, tipo de cambio nominal por... El nivel de precios interno dividido entre el nivel de precios externo. Y el tipo de cambio real entonces lo que significaría es el precio de los bienes estadounidenses expresados en bienes británicos. Los tipos de cambios reales van a variar a través del tiempo. Entonces como ya vimos se va a dar una apreciación real o una depreciación real. Aquí se va, eh, para insistir, vamos a analizar, vamos a utilizar eh, la opción 1 para determinar el tipo de cambio, ¿verdad? En este caso, el, la moneda nacional, que es el dólar, un dólar va a ser equivalente a 0,65 libras. En este caso, una apreciación real va a darse una subida en ese tipo de cambio, es decir... Un, el, la moneda nacional gana valor frente a la moneda extranjera y esto produce un aumento del precio relativo de los bienes interiores expresado en bienes extranjeros. Y una depreciación real sería la reducción del tipo de cambio real, eh, que sería una pérdida de valor de la moneda nacional frente a la extranjera y como resultado, entonces, hay una reducción del precio relativo de bienes interiores expresado en los bienes extranjeros. En este gráfico, por ejemplo, se ve la evolución del tipo de cambio nominal que habíamos visto anteriormente. Y en este otro gráfico, este nuevo gráfico, además del tipo de cambio nominal, se le va a sumar el tipo de cambio real. En este caso, es importante ver cómo. Por ejemplo, en este periodo, mientras el tipo de cambio real iba bajando, el tipo de cambio nominal iba aumentando. ¿Qué significa? Que no siempre el tipo de cambio nominal y real van a marchar en la misma dirección. ¿A qué se puede deber de la diferencia? Bueno, precisamente a que el nivel de precios, por ejemplo, interno, sea mucho más bajo, o la inflación interna sea mucho más baja que la inflación externa, y en este caso se produciría lo que se dio aquí, una caída del tipo de cambio real, mientras que eh, el tipo de cambio nominal iba, en este caso, incrementándose. Durante largos periodos de tiempo, estas diferencias entre tasas de inflación de unos países a otros pueden conllevar a que los tipos de cambio nominales y reales evolucionen de forma distinta. que Es lo que mencionaba, se puede dar en conjunto una apreciación nominal con una depreciación real. En este caso, la depreciación real fue la caída en el tipo de cambio y la apreciación nominal fue el aumento eh, en caída en el tipo de cambio real y eh, la apreciación nominal sería el aumento en el tipo de cambio nominal. Otro tema importante es el tipo de cambio bilateral y el tipo de cambio multilateral. Por lo general nosotros estamos acostumbrados a hablar del tipo de cambio bilateral, cuántos colones por dólares, cuántos colones por euros, cuántos colones por libras, cuántos colones por pesetas, etc. Y ese sería el tipo de cambio bilateral, o sea, el tipo de cambio entre dos países, y es el que ya vimos, sin embargo, hay otro tipo de cambio que sería el tipo de cambio multilateral, que es un tipo de cambio real entre un país y sus socios comerciales. Es decir, lo que se va a hacer es, en el caso, por ejemplo, de Costa Rica, se va a tomar los principales países con los que nosotros comerciamos, se van a ponderar, es decir, vamos a, a ver, qué si yo, con Estados Unidos el 40% de el comercio de Costa Rica o se da con Estados Unidos, y ese 40% de pesos se le va a establecer a los dólares. Si con China tenemos, qué sé yo, un 10% de, de comercio, o de todo el comercio de, una, de Costa Rica con China representa el 10%, entonces eh, la moneda china va a tener un peso del 10%, eso se, se, da, eso se le llama eh, y este, ponderada. Y el tipo de cambio medio va a ser, por así decirlo, el tipo de cambio promedio de esa cesta de monedas. Vamos a utilizar solamente una cesta de los países o de las monedas de los países principales socios comerciales y de esta forma se establece ese tipo de cambio eh, multilateral. Al final de esta presentación les agregué, en el caso de Costa Rica, cómo se calcula, el índice de tipo eh, de cambio efectivo real multilateral, para que ustedes vean más o menos en qué consiste este índice y cómo se establece esa, esas monedas o esa canasta de monedas. Entonces estos dos eh, tipos de cambio son muy importantes a la hora de hacer análisis eh, sobre cuál es el el poder adquisitivo de la moneda nacional o cuál es la competitividad de Costa Rica con respecto a otras eh, economías. En este por ejemplo, se habla del tipo de cambio este, multilateral de Estados Unidos con el resto de economías socios comerciales. Y ahí se puede ver, por ejemplo, la importancia comercial que tienen los diferentes países para Estados Unidos. Y esto, por así decirlo, la suma de todos, lo que se hace es ponderar cada uno para ver qué peso tendrá esa moneda o ese país sobre el cálculo de ese tipo de cambio multilateral. Ahora bien, lo que sigue es el análisis de la apertura de los mercados financieros. En este caso vamos a ver la apertura, bueno, ya vimos lo de la apertura de los, del mercado de bienes. Entonces, en el caso de los mercados financieros, ¿qué es lo que permite esta apertura de los mercados? Bueno, tener tanto activos nacionales como extranjeros. Las personas pueden entonces diversificar su cartera, pueden tener eh, inversiones internas o externas y principalmente las empresas. Por ejemplo, este... El Banco Central. El Banco Central no va a invertir todas las, las reservas que tiene en Costa Rica, las va a invertir en diferentes partes del mundo. O el dinero que tienen, por ejemplo, las aseguradoras o las, los fondos de pensiones no van a invertir todo el mercado interno, sino también un poco el mercado externo para reducir riesgo también y de diversificar esa cartera. Entonces, la apertura de mercados financieros va a permitir que una parte del dinero se traslade a otras economías. O en que otros países decidan invertir en bonósticos, por ejemplo. Eh, también permite especular sobre variaciones del tipo de interés extranjero frente a tipos de interés nacionales. Ahí los inversionistas van a estar atentos a, a, a ver cuáles son las tasas de interés y cuál es la evolución en el corto y mediano plazo para ver dónde deciden tener sus dineros y a ver dónde tienen un mayor rendimiento. Y también sobre esas variaciones del tipo de cambio. Eh, obviamente, conforme hayan más variaciones del tipo de cambio, los inversionistas pueden tener mayores mmm, ganancias. Ahora bien, para analizar la apertura de los mercados financieros es importante analizar el, la balanza de pagos. La balanza de pagos va a ser aquella que registra las transacciones de un país con el resto del mundo, incluidos flujos comerciales y financieros. Entonces, en este eh, libro se presenta una balanza de pagos muy sencilla eh, que va a componerse de dos, o de dos partes, que se le llaman por lo general por debajo de la línea y por encima de la línea. Entonces, ¿a qué se refiere? Por debajo de la línea va a ser la cuenta financiera y por encima de la línea va a ser la cuenta corriente. Estas dos cuentas son las dos principales que componen la balanza de pagos. Ustedes van a ver, por ejemplo, en el caso de Costa Rica vamos a tener la cuenta corriente, la cuenta de capital, la cuenta financiera y una cuenta de, de, de errores y omisiones y otra de reservas. Sin embargo, aquí lo vamos a ver de una forma muy sencilla, primero para que tenga una primera aproximación a lo que es la balanza de pagos. Entonces, en la cuenta corriente, lo que se va a dar es las exportaciones e importaciones, tanto de bienes y servicios. En este caso, se habla de 2.343.000 o eh, 2.343.000. Eh, millones de millones de dólares en las importaciones 2851 y la diferencia entre estos dos me va a dar 508 y esto sería el déficit comercial o la balanza comercial, la diferencia entre exportaciones e importaciones. Luego, además eh, de, la, de la balanza comercial tenemos las rentas recibidas, rentas de inversiones recibidas y rentas de inversiones pagadas. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si yo tengo este, un dinero y lo invierto en Panamá, los intereses que me gane, entonces me van a entrar a mí y eso es, eh, sería como un ingreso para la economía nacional. Si al contrario, hay gente de, de otros países que tiene invertido dinero acá, entonces, más bien sería como una salida de dinero y entonces son las rentas pagadas. En este caso, sería lo que entra de 823 menos lo que sale, me da un saldo positivo, una renta neta de inversiones de 238. Y la hoja cuenta son las transferencias netas recibidas, en este caso ya están neteadas, si, si hubiera presentado aquí transferencias enviadas y transferencias recibidas y eso en realidad lo que está indicando este saldo negativo es que eh, Estados Unidos más bien eh, envía ayudas al resto del mundo como saldo neto, entonces en este caso me da negativo y como resultado el balance por cuenta corriente, o sea el balance de, la, de por encima de la línea va a ser la suma de menos 508, 238, menos 119 y eh, esto me da menos 389. ¿Qué significa? Que el balance por cuenta corriente es deficitario, o sea, el déficit en cuenta corriente. Cuando este déficit, o cuando la cuenta corriente es deficitario, la cuenta financiera tiene que ser superhabilitaria para que pueda calzar, o sea, tienen que cerrar los datos por encima de la línea tiene que ser eh, financiado por lo que esté por debajo de la línea. En este caso, lo que significa es que la cuenta corriente es deficitaria y la cuenta financiera es la que me va a permitir financiarlo. Es decir, la economía gastó más de lo que tiene y cómo financia eso, bueno, pidiendo prestado o y no necesariamente viendo prestado, sino veámoslo como dineros que entran a la economía, pero que al final se los debemos a otras personas. Por ejemplo, inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa entra en los dólares de valor a la economía, eso permite financiar el déficit en cuenta corriente, pero eh, al final es dinero eh, de, que digamos, la gente que lo invirtió fácilmente... Se la podría llevar en el largo, o el mediano en el largo plazo, incluso en el corto plazo. Entonces, el aumento de tenencias extranjeras de activos estadounidenses significa esa inversión extranjera directa que entraría a Estados Unidos, y el aumento de tenencias extranjeras de activos extranjeros sería más bien las salidas de dinero, por ejemplo, que hubo un estadounidense que traslade su dinero y lo invierta en, en otro país, puede ser en un, en que compre bonos en otro país o que instale una empresa en otro país y entonces eso lo que me va a generar es una salida de dinero. Entonces, la entrada de dinero menos la salida de dinero me da 239. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con la balanza de pagos? Si ustedes ven aquí... Estos 2.39 no me permiten cubrir estos 3.89, pero como la balanza de pagos debe estar cuadrada, la diferencia se anota en una cuenta que se llama discrepancia estadística. En, eh, en las cuentas, en, digamos, en los balanza de pagos en el caso de Costa Rica, lo que vamos a encontrar es una cuenta que se llama errores y omisiones. Y es lo mismo que la discrepancia estadística. ¿Qué significa esto? Que hay transacciones o hay mucha dificultad de que todo se valore exactamente en una economía. Es decir, de que todo lo que entra y todo lo que sale se, se valore con exactitud. Pueden haber eh, subdeclaraciones de empresas, eh, pueden, tanto de, de dinero que sale, dinero que entra, etc., y eso es lo que genera, digamos, esta alteración. Sin embargo, cuando agregamos la discrepancia estadística, si sumamos 239 más 250, me va a dar 389. Es decir, los 389 exactos que me van a permitir financiar el déficit de cuenta corriente. Esto es lo eh, que les expliqué. Entonces, eh, eh, aunque no debería pensar que este balance financiero de la cuenta financiera debería darme exactamente igual que este, lo cierto que es, es que habría que agregar este, este valor y este valor se calcula con la diferencia de este y de este. Es decir, yo no voy a decir, ah, son 150 nada más. No, este 150 sale de o sea, la diferencia entre 389 y 2. 89, lo que me hace falta para que la, la cuenta por debajo de la línea me financie la cuenta por encima de la línea. Puede ser que haya una economía que sea al revés, que más bien encima de la línea sea superavitaria y por debajo de la línea sea deficitaria. Entonces, eso también puede suceder en alguna economía. Y entonces tener claro ahí esta cuenta de discrepancia estadística es la que comúnmente se llama errores y omisiones. Eso téngalo por ahí clarito porque uno de los ejercicios que les dejé deben hacer algo parecido a esto. Deben saber a dónde colocar las transacciones y ver cuál es el balance y la discrepancia estadística que deben anotar para completar la cuenta. Ahora, eh, otro tema que ya, ya habíamos visto en el caso de Costa Rica, cómo se calculaba. ¿Recuerdan cuando habíamos visto la diferencia entre el, en este libro? Recuerda que solo aparece Producto Nacional Bruto, pero lo correcto es hablar, hablar de Ingreso Nacional Bruto. Y el Ingreso Nacional Bruto va a ser el, igual al PIB más el pago neto de factores procedentes del resto del mundo, o PIB más ingresos primarios por pagar a unidades no residentes más ingresos por y primarios por pagar a, eh, por cobrar de unidades no residentes o más desagregado sería la remuneración de los asalariados y renta neta la propiedad por el resto eh, por pagar al resto del mundo y el dinero de que eh, entra es decir el dinero por cobrar y estos, este ingreso nacional se calcula a partir de la balanza de pagos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La, el PIB de, de Estados Unidos menos esta renta neta de inversiones, 238, sería igual al ingreso nacional bruto. Y si queremos ir más allá, recuerden que habíamos visto también el ingreso nacional bruto disponible, entonces, además de eso, le sumamos las transferencias netas eh, recibidas y en este caso me daría el ingreso nacional eh, bruto disponible. Entonces, a partir de estas cuentas es que nosotros también podemos calcular esos datos del PIB y del ingreso nacional bruto y el ingreso nacional bruto disponible. Ahora, la elección entre los activos nacionales y los activos extranjeros. Nosotros debemos decidir si tener dinero nacional o dinero extranjero o tener activos rentables nacionales o activos rentables extranjeros. Eh, sin embargo, dice aquí, la decisión es más sencilla. A nosotros lo que nos interesa es mantener activos nacionales que paguen intereses o activos extranjeros que paguen intereses. No me interesa solamente, digamos, ir a comprar dólares y tenerlos ahí guardados debajo del colchón. ¿verdad? Es invertirlos y que los mismos me generen intereses para tener, mantenerlos, digamos, como un activo. Entonces, lo que se hace es utilizar un supuesto. Por ejemplo, que tenemos bonos nacionales, en este caso recuerden que nacionales hablamos de Estados Unidos a un año plazo y bonos extranjeros que serían los del Reino Unido o británicos que serían igual a un año plazo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Dice, primero eh, necesitamos elegir si mantener bonos extranjeros o bonos estadounidenses. Es decir, yo necesito analizar, analizar eh, cuál va a ser mi rentabilidad. Si yo tengo mi plata en un bono en Estados Unidos o si, al contrario, hoy invierto mi dinero en libras en, en Reino Unido y una vez que obtengo el rendimiento me lo traigo a Estados Unidos y a ver con cuál gano más. O sea, ya los dos expresados el rendimiento en, en dólares, con cuál yo obtengo una, una mayor ganancia. Entonces esto lo puedo hacer con esta fórmula. Entonces dice... Si yo elijo mantener los bonos estadounidenses, es decir, me compro un bono eh, o invierto mi dinero en un bono, eh, digamos, del Estado, entonces dice: por cada dólar invertido en bonos, se obtendrá uno más la tasa de interés nominal dólares del próximo año. Es decir, uno, qué sé yo, la rentabilidad es del 10% más 0,1 multiplicado por 10 mil dólares eso va a ser el monto que yo voy a recibir el próximo año es decir ese va a ser el precio o el rendimiento que yo voy a tener por mi inversión ahora si yo necesito este comprar bonos británicos lo primero que tengo que hacer es si yo quiero si por ejemplo voy a invertir un dólar, este dólar, yo lo primero que tengo que hacer es comprar libras esterlinas. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Multiplicar el dólar por el tipo de cambio. Eh, perdón, el, el, el tipo de cambio por el, las libras esterlinas. Y en este caso me va a quedar, eh, digamos, el dinero para, para comprarlo e invertir en el bono. Entonces, primero hay que comprar las libras que sería el tipo de cambio nominal entre el dólar y la libra, por cada dólar se recibe eh, libras, en este caso, y, y, y asterisco va a ser el tipo de interés nominal de los bonos británicos a un año plazo, también en libras, en este caso sería esta idea de acá, y entonces el próximo año tendré, o pues, se tendrá, el tipo de cambio multiplicado por 1 más y multiplicado por libras. En este caso lo que tendríamos es, dentro de un año yo tengo en Reino Unido 1 más la tasa de interés que me da en Reino Unido, que es diferente a la tasa de interés que yo tengo en Estados Unidos, multiplicado por las libras que yo invertí, si son 10.000 libras, eso me va a dar la utilidad la renta, eh, o el, el dinero que yo voy a tener dentro de un año, y lo multiplico por el tipo de cambio, y eso me va a dar entonces la rentabilidad que tengo yo. Entonces, dice luego, nosotros convertimos las libras de nuevo a dólares, en este caso sería un tipo de cambio esperado, o un tipo de cambio nominal esperado, entonces... Cada libro valdrá 1 entre el tipo de cambio esperado multiplicado por los dólares. Entonces, el tipo de cambio nominal multiplicado por 1 más la tasa de interés eh, extranjera eh, multiplicado por 1 entre el tipo de cambio nominal esperado multiplicado por dólares va a ser la cantidad de, de dólares que obtendremos el próximo año por cada dólar. Eh, por cada unidad de dólar invertido en bonos británicos. Es decir, me llevé mi dólar, lo cambié por bonos, eh, por, por libras, la invertí en libras y luego me la tengo que traer de nuevo a dólares para poder comparar esa cantidad de dólares que finalmente tengo con la cantidad de dólares que hubiera obtenido si yo el dinero lo hubiera invertido dentro de Estados Unidos, es decir, en bonos de... Estados Unidos. Entonces, dice aquí: suponga que a los inversores solo les interesa la tasa de rendimiento esperada, ignorando las diferencias de riesgo, y por tanto, solo buscaremos mantener el activo en la tasa de rendimiento esperado más alto. Aquí es importante este tema. Nosotros aquí lo que ocupamos es el tipo de cambio esperado dentro de un año, porque puede ser que hoy sea. Como dice el libro, un dólar es 0,65 libras. Pero si se espera que dentro de un año esté en, en 0,75 libras, entonces para poder traerlo el próximo año a Estados Unidos, yo no voy a poder multiplicar por 0,65, sino por ese tipo de cambio que habrá dentro de un año. Entonces, por eso utilizo un tipo de cambio esperado. Para poder comparar esa rentabilidad real, necesito ver cuál es el tipo de cambio eh, o multiplicar por el tipo de cambio nominal esperado que habrá dentro de un año. Entonces, por eso se utiliza el tipo de cambio nominal esperado. Entonces, en este caso tenemos 1 eh, más la tasa de interés, recuerden que esta tasa de interés es en el mercado interno, sería 1 más la tasa de interés en Estados Unidos, o el rendimiento en Estados Unidos debe ser igual al tipo de cambio nominal multiplicado por 1, más la tasa de interés extranjera, en este caso la del Reino Unido o la británica, multiplicado por 1 dividido entre el tipo de cambio esperado. Reordenando la ecuación, entonces tenemos 1 más el tipo de interés interno, es igual a 1 más tipo de interés externo, multiplicado por el tipo de cambio nominal, dividido entre el tipo de cambio nominal esperado. Y esto es lo que se llama esta ecuación, es lo que se llama la relación de paridad descubierta de los tipos de, de interés o la condición de paridad de los tipos de interés, o sea que la, esta rentabilidad debería ser igual a esta rentabilidad que me da, o sea, si invierto en, en los en bonos de Estados Unidos debe ser igual a la rentabilidad que si invierto en bonos de, de Reino Unido. Entonces esto se supone que debería Mantenerse o darse esa paridad descubierta. El supuesto de lo que los inversores financieros solo mantendrán bonos cuya tasa de rendimiento esperado sea alta es muy restrictivo, ¿verdad? Porque ignora los costos de transacción, la compra y la venta de bonos británicos, exige trans, eh, tres transacciones distintas, cada una de las cuales con su costo de transacción, además ignora el riesgo, el tipo de cambio de un año. A otros incierto para el inversor estadounidense, por tanto, mantener bonos británicos más arriesgados en términos de dólares que mantener bonos estadounidenses. A lo que se refiere es que podemos hacer esta fórmula y estimar un tipo de cambio, pero este tipo de cambio no va a ser el real. O sea, podríamos decir, por ejemplo, en Costa Rica se dijo que el tipo de cambio va a quedar cerrar en 590 el, el año y ya vamos por pues, 620, o sea, ese margen de error es un riesgo que asumirían los inversionistas a la hora de este, invertir. En este caso, como en Costa Rica más bien subió el tipo de cambio, los inversionistas más bien tendrían una utilidad extra porque van a tener que y van a recibir más dólares a cambio de sus colones. Y además, otro, otro tema importante de considerar es que las pequeñas variaciones de los tipos de interés y los rumores de una apreciación o depreciación inminente también pueden provocar movimientos de miles de millones de dólares en pocos minutos. O sea, en las bolsas eh, o en mercados financieros, en las bolsas, si se espera que haya una eh, apreciación una depreciación o que algún tipo de interés vaya a subir, este eso genera que muchísima gente decida Vender sus bonos o comprar otros o calar su dinero a otros países, etc. Entonces, eso también incide mucho en las decisiones de las personas de mantener en un bono, eh, por ejemplo, en este caso, los estadounidenses, y mantener un bono estadounidense o un bono británico. Eh, El otro tema son los tipos de interés y los tipos de cambio. En este caso, lo que vamos a ver, la ecuación anterior, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que se va a sustituir el, esta fórmula de acá por 1 entre 1 más el tipo de cambio esperado menos el tipo de cambio eh, esperado. Este, en este caso no es esperado, en este caso es... El tipo de cambio esperado, nominal, menos el tipo de cambio efectivo dividido entre el tipo de cambio efectivo. Y en este caso lo que nos da es la siguiente fórmula. Puede ser algún error del, del libro porque lo que se pretende ver es, si ustedes ven esto, este dividido entre este, este menos este dividido entre este, es una fórmula para ver la variación y lo que nos interesa ver es esa variación es decir la variación entre el tipo de cambio que tenemos hoy y el tipo de cambio que tendremos dentro de un año y eso es lo que se está incorporando en esta fórmula en esta en este punto dice la ecuación indica la relación entre el tipo de cambio entre el tipo de interés nominal nacional que sería uno más y el tipo de interés nominal extranjero uno más y este riesgo y la tasa esperada de apreciación de la moneda nacional o depreciación ¿verdad? puede ser una apreciación o una depreciación depende del resultado si el tipo de cambio esperado es más alto que el tipo de cambio efectivo entonces o, o el tipo de cambio de, de hoy nominal entonces esto podría darme una eh, a precisión o de precisión, dependiendo de, eh, de si es mayor o menor. Dicen, en la medida que los tipos de interés o la tasa esperada de precisión no sean demasiado altos, por ejemplo, inferiores al 20%, una buena aproximación de esta ecuación de arriba de la 17.3 va a ser la siguiente, donde la tasa de interés interna debe ser igual a la tasa de interés externa menos la variación en la, eh, en el tipo de cambio, o en este caso de cuánto es una precisión, una precisión por ejemplo que la tasa de interés interna sea de un 4% en este caso debería ser igual eh, suponiendo que este sea un 3%, esta variación debería ser del, eh, o más bien esta que sea un 5% y este debería ser del 1% para que 5 eh, menos 1, me queda 4 y se cumpla la paridad de los tipos de interés. Es decir, este valor del tipo de cambio debería ser determinado o establecido de manera que se cumpla la paridad de los tipos de interés entre el mercado interno y el mercado externo. es el tipo de interés nacional debe ser igual al tipo de interés extranjero menos la tasa esperada de depreciación de. La moneda extranjera. Y entonces, el tipo de interés nominal de un año, en este caso, por ejemplo, que Estados Unidos sea de 2% y el Reino Unido del 5%, entonces podemos calcular este, los siguientes datos. Dice: depende de qué esperemos, depende de qué esperemos que la libra se deprecie frente al dólar, el el próximo año en una cuantía mayor o menor que la diferencia entre el tipo de interés estadounidense y el británico, o sea, de un 3% en este caso. Es decir, ¿cómo decidimos si mantenemos el dinero en un bono británico o lo mantenemos en un bono estadounidense? Entonces va a depender de esa diferencia. Es decir, si en, si en este caso… La tasa de interés del Reino Unido es 5, 5 menos eh, 2, digamos en este caso, 2%, que sea la, la variación del, de la inflación, entonces el tipo de interés real sería del 3%, o el tipo de, o, o la rentabilidad, en este caso, sería del 3%, y como la de Estados Unidos es un 2%, entonces podría esperar tener más rendimiento si yo dejo mis bonos en, en, en británicos. Ahora, si espera que la libra se deprecie más del 3%, entonces dice, a pesar de que el tipo de interés es más alto en Reino Unido que en Estados Unidos, invertir en bonos británicos es menos atractivo que invertir en bonos estadounidenses. Si en este caso sería eh, 3%, sería 5 menos 3, sería un 2%, el rendimiento me daría exactamente igual que el de Estados Unidos, y eso implica más riesgo, entonces mejor me dejo la plata en Estados Unidos, y si incluso es mayor, si fuera un 4%, a pesar de que Reino Unido tiene una tasa de interés más alta, por el tema de la, eh, de la eh, depreciación del, del, eh, de la libra, entonces en este caso, vamos a tener más bien pérdidas. Entonces, por eso es importante ver el, cuál va a ser la evolución o la precisión o depreciación del tipo de cambio para decidir con respecto o, o tomando en cuenta la tasa de interés y esa depreciación, decidir si yo mantengo mis bonos en Estados Unidos o si los mantengo fuera. Conclusiones. Entonces, desde la apertura de los mercados de bienes va a permitir a las personas y a las empresas elegir entre los bienes interiores y los bienes extranjeros. Esta elección va a depender del tipo de cambio real, es decir, del precio relativo de los bienes interiores expresados en bienes extranjeros. Entonces, es importante, a mí como consumidor no me interesa tanto el tipo de cambio nominal, sino más bien cuál es el tipo de cambio real. Para poder tomar una decisión entre si consumir bienes interiores o bienes extranjeros. Y además, la apertura de los mercados financieros va a permitir a los inversores elegir entre los activos nacionales y los activos extranjeros. Esta elección va a depender principalmente de las tasas de rendimiento. Y esas tasas de rendimiento van a depender a su vez de los tipos de interés nacionales, de los tipos de interés extranjero y de la tasa esperada de apreciación de la moneda nacional, sea de apreciación o de eh, depreciación, ¿verdad? Eso va a depender de cuál es, qué es lo que uno espera que suceda con el tipo de cambio en los, en los siguientes meses. Por ahí había una pregunta en el quiz que decía que si siempre tenía que ser igual eh, la tasa, digamos que si siempre se iba a cumplir esta paridad y en realidad... Eh, Debería cumplirse en la teoría, pero en la práctica no. ¿Por qué no se cumple en la práctica? Porque recuerden que aquí estamos hablando de una expectativa de inflación y esta expectativa es muy subjetiva y no siempre esa expectativa se da. Entonces, si yo fallo en mi expectativa, voy a fallar en este, en este cálculo y no necesariamente me va a dar la paridad de los tipos de interés. Entonces, no siempre tienen que ser iguales. Eh, en la vida real y por eso es que se da, eh, digamos, esta diferencia lo que nos dice es que la gente efectivamente va a tomar y asumir riesgos eh, considerando si, si decide eh, mantener su dinero en X, eh, en X país o, eh, o dejarlo en el, en el mercado interno. Y bueno, por último, nada más les dejo este, este apartadito donde se, se calcula el índice de tipo de cambio efectivo real. este Nada más se los dejo ahí para que le den una leída. y les puse el link de la nota técnica. Es importante que desde ahora ustedes vayan viendo qué significa esto del tipo de cambio real, porque también hay mucha especulación sobre esto. Al final les pongo, bueno, ahí les pongo cómo se calcula lo que les había mencionado, de cómo, cuál es la canasta de monedas para calcular ese tipo de cambio multilateral en Costa Rica, cómo, y cuál es el peso del comercio que tienen los diferentes países para escoger y determinar esos ponderadores, y eh, cómo se analiza el ITSER. Esto es importante que lo, que lo lean bien, este documento de qué es lo que significa el indicador, porque si ustedes ven eh, este gráfico, es lo que actualmente tiene Costa Rica, nosotros eh, lo veríamos, o más bien lo que dice el banco que hay que hacer es que nosotros deberíamos comparar entre dos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, entre este punto que era octubre del 2015 y, por ejemplo, en este caso, agosto 2018, que sería el, el último, lo que se dio fue una depreciación real del colón, un aumento del tipo de cambio. ¿Por qué en este caso se da una depreciación real? Recuerden que en Costa Rica nosotros lo vemos al revés, o sea, vamos, no vamos a analizar un colón es igual a 0,0016 dólares, sino más bien... Un dólar es igual a, 500, a 615 colones. Como lo estamos analizando al revés, entonces este aumento en el tipo de cambio real lo que me va a dar a mí es una depreciación real del colón. Al contrario, entre este punto, por ejemplo, y este, lo que vamos a tener es una apreciación real del colón, o sea, un aumento en el valor del colón con respecto a este punto. Nosotros cuando empezamos con el esquema de, de bandas cambiarias, y luego pasamos a la flotación, empezó más o menos en este año, en el 2000, eh, 2008. Y entonces esto también ha influido en que el tipo de cambio se mantuviera más hacia abajo. En este caso, este, este crecimiento que venía teniendo más bien era, o daba sea, porque teníamos las mini devaluaciones, o sea, todos los días se devaluaba el colón eh, establecido por el Banco Central en cuanto, digamos, el Banco Central establecía cuánto diariamente se devaluaba. Ahora, a partir de este momento, ya no hablamos ni de devaluación ni de revaluación, sino de depreciación o apreciación, porque recuerden que ahora estamos en un tipo de cambio flexible Entonces, ¿qué es importante aquí? Hay gente que dice que el tipo de cambio real debería siempre mantenerse en 100% para que se mantenga la paridad eh, de la moneda. Sin embargo, esto no es correcto analizarlo así. Entonces, ustedes pueden leer ese documento del Banco Central, eh, donde se explica por qué, ¿verdad? Y que esto lo que se debe analizar es nada más la comparación entre dos puntos. Que este tipo de cambio real, incluso por aquí lo ponen en ese documento, no es sinónimo. De un tipo de cambio de equilibrio. Porque hay quienes dicen que el cálculo del tipo de cambio, eh, que, el, que el tipo de cambio real es, por así decirlo, el tipo de cambio de equilibrio en el que debería estar el colón. Entonces ahí mencionan claramente esto no es sinónimo que el tipo de cambio de equilibrio sea X o Y. De hecho, hay algunos que se han dejado decir, ¿verdad? Incluso en medios de comunicación, que el tipo de cambio debería estar incluso casi como en 700 colones para que se logre llegar al 100 en este caso y se mantenga la paridad, eso es totalmente falso, ¿verdad? Porque este indicador no me está diciendo cuál es el tipo de cambio de equilibrio, este 100 lo que me está diciendo es que la base era 1997 igual a 100, en el 1997 era donde se estableció la base para calcular el índice, pero no significa que se tenga que mantener el 100 a través del tiempo porque la economía se va transformando y van, eh, digamos, los determinantes económicos van cambiando. Recuerden que habíamos visto incluso que el PIB, el PIB potencial eh, cambia, cuál es el nivel de, de pleno empleo, etcétera Todo eso va a cambiar a través del tiempo, entonces no es correcto decir que tiene que volver a llegar a 100 este tipo de cambio real para decir que tenemos, eh, que ese sería el tipo de cambio real de equilibrio, sino lo que tenemos que hacer o para lo que nos sirve este indicador es para ver en cuáles periodos hay una apreciación real de la moneda o una depreciación real de la moneda. Cuando hay una depreciación real de la moneda, lo que significa es que el país gana competitividad con eh, respecto a otros países, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en caso de nosotros, cuando aumenta el tipo de cambio, lo que nos da es una depreciación Nominal, también se da una depreciación real y eso significa que los productos se vuelven más baratos para el resto del mundo. Entonces, esto se los dejo ahí nada más para que lo tengan en cuenta y que vayan familiarizándose con este indicador para, en este caso, analizar la economía costarricense Pero bueno, entonces, resumiendo, insisto en que es diferente el análisis cuando hacemos... Eh, colones por dólares que dólares por colones, y entonces para que eso sí lo tenga bien claro ahí, la mayoría de libros lo que hacen es explicarlo tal como lo hace este, ¿verdad? Eh, el tipo de cambio o cuántas eh, monedas extranjeras me dan o tengo que dar a cambio de mi moneda nacional.